Felipe. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora en Sede Parlamentaria, recordamos que mientras, recordamos que mientras a las mujeres se les pague menos por el mismo trabajo, se las excluya de los espacios de poder, se las sobrecarga de trabajo, se las siga violentando, violando, matando por el hecho de ser mujeres, no podemos decir que vivimos en plena democracia. Quiero dar las gracias a todos los colectivos, entidades y personas con las que nos hemos reunido por permitir que llevemos su voz a esta cámara. CERMI, Clarity. Instituto de Lectura Fácil, Lena Inclusión, Azañas, Federación de Autismo Madrid, Fundación Inclusive, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, Patriz Castilla-La Mancha, AIDSCAM, Once Castilla-La Mancha, Confía en Ti, AMC, Evolución Legal, Central, Cosenfe. ASEM, FEDER, This Way Fact, Ipadevi, ASAP, Cota Cero, Arite, SOLCOM, Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, META 2007, Año de Accesibilidad Universal, Afectados por Polio y Síndrome de Postpolio y Dejamos de Ser Invisibles. La accesibilidad es la condición esencial previa para que las personas con diversidad funcional podamos ejercer derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Esta accesibilidad es la que hace posible que me pueda dirigir a ustedes desde esta tribuna, que ahora ofrece más funcionalidades para todo aquel que lo pueda necesitar. Sin embargo, somos muchas las personas con diversidad funcional que no podemos salir de nuestras casas, acceder al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones y servicios e instalaciones debido a la falta de accesibilidad. Sirva de ejemplo la tribuna de público de este hemiciclo, a la que las personas con movilidad reducida no podemos acceder de forma autónoma, o a la de la presidencia totalmente inaccesible. La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga a adoptar Todas las medidas legislativas, administrativas y de otro índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma. El marco idóneo para este propósito es un espacio propio que desarrolle el enfoque basado en los derechos humanos de la Convención, y traiga a primer plano de la agenda política su plena y efectiva implementación con la activa participación de las personas con diversidad funcional, garantizando que el conjunto de normas vigentes en la elaboración y futuras de nuestro ordenamiento jurídico protejan todos los derechos y no vulneren ninguno de ellos. Por ello, desde el principio, nuestro grupo parlamentario ha defendido tal y como reclamamos de forma unánime las personas con diversidad funcional, nuestras familias y las entidades y colectivos que nos representan, que en el Senado debe haber una comisión sobre políticas integrales para la discapacidad de carácter permanente legislativo. Si la discapacidad es un concepto que evoluciona, resulta de la interacción de las personas y las barreras debido a la actitud y al entorno. Puede afectar a cualquiera en algún momento en la vida y su prevalencia va en aumento. La dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, también son los de toda la sociedad. Se trata de una demanda no solo de más de 4 millones de personas con diversidad funcional en nuestras familias, sino de los valores superiores del ordenamiento jurídico de un verdadero Estado social. Vaya terminando, señoría. Sí, un momento, por favor y democrático de derecho, que como tal contribuye desde la asunción y el cumplimiento de sus obligaciones al ejemplo y la toma de conciencia a fin de lograr una sociedad inclusiva y en igualdad para todas las personas. Por todo ello, invitamos a todos los grupos y partidos a que, olvidar, a que Olvidándonos de siglas, trabajamos todos juntos por el bien común y nos convirtamos en un referente internacional de ejemplo a seguir. Muchísimas gracias.